presentamos el editorial hoy titulado fin de semana manga larga no terminan bien las fiestas de fin de año cuando vuelve otro fin de semana manga larga jueves 21 de enero día de la alta gracia y el lunes 25 día en que se celebra la fiesta de duarte las migraciones hacia el matadero comienzan a partir del miércoles o el jueves para volver el martes. Los desacatados buscarán la forma de interconectar con el coronavirus, que ofrece una oportunidad única para el contagio con prácticamente cinco días de chercha. Y con la cifra anunciada este domingo por el Ministerio de Salud Pública de 1.779 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, se demuestra que la pandemia está fuera de control, con más de 18.000 casos registrados en los últimos 14 días. La granja multiplicará la producción este fin de semana manga larga, con lo que se le pondrá la tapa al pomo. Insistimos que debemos extremar las precauciones porque el equipo pesado preparó su mochila y luego regresa con la dosis mortal. ¡Protéjase! Hasta el próximo comentario.